hola profes bienvenidos al curso de creación de vídeos educativos en este vídeo vamos a trabajar con la herramienta de edición de vídeo con el cantasia Studio para formar nuestro vídeo final con los ingredientes que tenemos de partida bien y cuáles son los ingredientes en primer lugar está la presentación que realizamos con el programa de presentaciones lo segundo sería la grabación que hicimos con la cámara al docente eh, dando la explicación. Lo tercero sería la locución correspondiente grabada con un, un micrófono de calidad. Y por último vamos a añadir pues una música de fondo a nuestro vídeo. Todo ello lo vamos a mezclar, lo vamos a editar con un programa de edición de vídeo que se llama Camtasia Studio. Bien, lo primero que hacemos abrimos Camtasia y cargamos una plantilla donde ya tenemos las pistas de referencia con sus respectivos nombres. Esto es opcional, pero bueno, nos puede servir como referencia siempre que empecemos un proyecto. Y añadimos a nuestro proyecto en Camtasia Studio los cuatro ficheros que contienen nuestros ingredientes. La presentación, el vídeo del docente y los dos audios, la locución del docente y la música que vamos a poner de fondo. Ya tenemos los cuatro ingredientes en el proyecto y ahora vamos a colocar en el timeline el vídeo. Eh, el programa nos pide el tamaño del vídeo final, le vamos a poner calidad 720 y el fondo blanco. Y añadimos también la locución grabada con el micro de buena calidad. Bien, eh, los, los controles los básicos de CantaS Studio son los controles de reproducción para ir viendo cómo nos va quedando el vídeo, el cursor con el que nos movemos de fotograma en el, el timeline y luego la herramienta de zoom que nos permite ver el timeline más lejos o más cerca con más o menos detalle. Tenemos unas marcas del minuto, el segundo en el que nos encontramos en la parte superior. Bien, vamos a sincronizar el eh, vídeo con el audio bueno. ¿Eh? Buscamos un pico en el audio que corresponde a una palmada dada por el docente antes de comenzar un trozo de explicación. Hacemos zoom a esa zona y vemos cómo, cómo está desincronizado. Bien, está de de claramente desincronizado, así que nos ponemos un poquito delante, eh, le damos más zoom para acercarnos... Y vamos a colocar las ondas en vez de colocarlas exactamente iguales, vamos a colocarlas un poco desplazadas. Finalmente, y comprobamos que eh, tenemos un poco de eco, así que las colocamos exactamente Finalmente, perfecto. Y ya tenemos sincronizadas las dos pistas distintas. Y ahora lo que hacemos es recortar el audio sobrante, puesto que grabamos más audio que vídeo, pues quitamos el audio sobrante al, al final. Y al principio, y ya tenemos las dos pistas sincronizadas. Ahora lo que haríamos sería quitarle el audio a la pista de vídeo. Editamos el audio. Y con la pista de vídeo seleccionada le damos a silencio, con lo cual quitamos el audio de la pista de vídeo. Bien. Eh, lo siguiente sería eh, quitar el eh, color verde del fondo del docente, el croma. Nos Vamos a propiedades visuales hay una opción que pone quitar un color. La marcamos, vamos a elegir el color que queremos quitar y con el cuenta gota seleccionamos el color de verde del fondo. El programa nos permite ajustar la cantidad de verde que queremos quitar y también eh, eh, limpiar un poco los bordes utilizando la herramienta de suavizado. Vale, Aquí parece que está ya correcto. Vale, y ahora viene una de las tareas eh, un poco más tediosa que es eh, recortar los trozos que no nos hacen falta, los trozos donde no hay explicación del docente. Hay que tener cuidado que los recortes hay que hacerlo en las dos pistas, tanto en la de vídeo como en la de audio. ¿vale? Hacemos eh, zoom en, la, en el timeline, en la línea de tiempo, para colocarnos en una zona que puede ser eh, candidata a un corte que es después de un valle en el audio, después de una baja de audio, hay una palmada. Aquí tenemos una zona en la que vamos a hacer un corte utilizando la herramienta de Split. Hacemos corte en las dos pistas importantes, en la de vídeo y en la de audio, que tienen que ir siempre juntas. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente en el resto de el vídeo y el audio. vale. Esta tarea es un poco larga, la reducimos y guardamos, después de hacer los cortes, guardamos en disco lo que llevamos hecho de proyecto. Bien, si nos alejamos en el timeline, pues mmm, vemos los cortes. Ahora vamos a eliminar los trozos de audio que son silencio o que no corresponden con la explicación. Esta tarea también es bastante tedioso. Hay que ir trozo a trozo recortando el principio y el final y quedarnos solo con la zona donde el docente está dando la explicación. Bien, ya tenemos solo los trozos que vamos a querer. Los juntamos y los ponemos al principio. De acuerdo, pues ahora viene el paso más importante ahora vamos a añadir en la línea de tiempo la presentación que realizamos con el programa de presentaciones la ponemos debajo en una pista que está debajo del vídeo del docente para que el docente quede por encima se ve aquí cómo quedaría el docente dando la explicación y la presentación por detrás en segundo plano Bien. Como la presentación tiene una duración inferior a la explicación que hemos dado en vídeo, vamos a decirle que la reproduzca más despacio, a la mitad de la velocidad, para que dure el doble de tiempo. Aún así se nos queda un poco corto, vamos a darle que lo reproduzca más despacio. Bien, y ahora es cuando empieza la verdadera tarea. Ahora tenemos que colocar los trozos con la explicación del docente en cada una de las diapositivas de nuestra presentación. Vamos a buscar la primera diapositiva, le damos hacia adelante, le damos hacia adelante y aquí está la primera diapositiva. Este es el punto donde tenemos que colocar el primer trocito de explicación del docente. Bueno, vamos a elegir el resto del vídeo del audio y lo vamos a llevar hacia la derecha y vamos a Hola, hacer pues una demostración concretamente de los sistemas económicos. Lo primero que vamos a determinar, que es un sistema. De las tareas que habría que realizar para colocar cada una de nuestras diapositivas. En la pista de vídeo podemos eh, seleccionar la posición del docente y cambiarlo. Podemos eh, aumentar o disminuir el tamaño y también podemos recortarla por si queremos prescindir de alguna zona. ¿vale? No es el caso. Entonces ya tenemos el docente del tamaño que queremos y en la posición que queremos y Hola, el resultado. Hoy vamos a hablar de economía, lo siento. Concretamente de los sistemas económicos. Lo primero que vamos a determinar que es un sistema. Sería este. Bien, eh, para suavizar la entrada y la salida del vídeo del docente sobre la diapositiva de la presentación, le voy a añadir una transición de fade al principio y otra al final. Y nos quedaría así. Hola chicos, pues hoy vamos a hablar de economía, lo siento. Concretamente de los sistemas económicos. Lo primero que vamos a determinar es que es un sistema. Perfecto. Bueno, ya sé que son muchas cosas, puede pareceros complicado. Mi intención realmente es solo que tengáis una visión general sobre... ...todas esas tareas que hay que realizar... ...a la hora de postproducir... ...nuestro vídeo cuando vamos a incorporar... ...a nuestra presentación... ...el vídeo y el audio... ...del docente dando la explicación... ...para reforzar los contenidos... ...que estamos intentando explicar... ...te recuerdo que si estás interesado... ...puedes suscribirte al canal... ...agradecería que pusierais... ...en la sección de comentarios... ...todas esas dudas que queráis... ...y en el hashtag de Twitter... ...almohadilla de vídeo 2016 que eh, aportéis los contenidos que vayáis encontrando y cre creáis que pueden ser interesantes para el resto de docentes que están siguiendo el curso. Un saludo muy cordial y nos vemos en el próximo vídeo.